¿Qué pasa compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos a Pokémon Let's Go Soy Niloque y bienvenidos chicos al capítulo Número 24 Hace muchísimo que no grabo, así que hoy por favor Solo pido un episodio tranquilo, te ¿Vale? Recuerdo El último episodio donde fue Fue demasiado estresante contra Giovanni Bueno contra Giovanni fue realmente fácil Pero si no lo habéis visto ir a verlo Porque fue muy chulo, fue muy pero que Muy chulo. Hoy vamos a ir a Puro Lavanda, vamos a ir directamente hacia la torre Pokémon a, a por los a por los fantasmas, a por la historia del cubón y a por, ya sabéis, la historia la historia de siempre. Hoy tengo aquí un acompañante, no sé si se verá. A ver si se ve. Hola, hola, hola. ¡Mira! ¡Mira este bichito! Voy a ir, voy a ir pasando el túnel porque ya que estamos aquí... ¡Miradlo! A ver, aquí, aquí, aquí está. ¡Esta gatita! <ríe> ¡Qué pequeña! Es mi nueva, mi nueva gatita, eh, se llama Phoebe. Apareció en mi jardín y si los que me seguís en Twitter lo habréis visto porque hablé de ella... Eh, si no me seguís en Twitter, seguidme en Twitter, ¿vale? Arroba ecogamer barra baja, si no recuerdo mal, lo tenéis en la descripción. O sea, lo tenéis siempre en la descripción, podéis seguirme ahí. Y si no tenéis Twitter, haceros Twitter para seguirme, joder. Que ya, ya sé de alguno que se ha hecho Twitter solo para poder estar ahí apoyando a muerte. Así que nada, vamos a continuar, chicos. Quiero llegar a, a, a lo que es la, el evento, el evento principal del día de hoy. Yo recuerdo a este pavo, recuerdo a este pavo con el mega kangaskan que mató a mi cloister. Ay... Hijo, hijo de Perriski Vale, continuamos No quiero problemas. por cierto, hoy podremos capturar Pokémon, ¿vale? ¡No! Combate, no había combatido contra este Bueno No pasa nada, chicos, vamos calentando musculotes Ahí está, primer combate del día de hoy Contra un abuelete ¡Abuelete, jugón! ¡Oh! ¡Abuelete! ¿Qué te ha pasado, abuelete? Te has transformado, te han salido pechones Vale, un Electabus. Un Electabus salticiano aquí a, a darlo todo a este Electabus poderoso que se va a comer un foco resplandor. Pero vamos, pero vamos. A ver, foquito resplandorito. Directamente así, te jajas, te lo comes hermano. Bueno, no está mal, no está mal. Reducción. En serio. En serio, reducción. Vale, eh, voy a probar con Cola Dragón a ver si le quita algo más. Por suerte. Reducción, ahora es más rápido él. No, vale, voy a fallar no Me lo comentan, me lo comentan Me lo comentan Uf, Qué pereza Qué pereza, maquinación Para que cuando le golpee Le mate, ¿sabes? Así, así están las cosas Ahí va un maquinación Reducción por tercera vez Me lo veía venir Vamos a meterle aquí ya el El foco resplandor Yo creo que lo mato, bueno, debería matarlo no lo falles, no lo falles. ¿En serio recuperación? Vamos, golpea, vamos, golpea. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Oh, my God! Diez minutos llevo aquí. Con este lectavo sustituto. Recuperación. Reducción. ¿Qué más, tío? ¿Qué más? ¡Uh! Gracias. Empieza el capítulo de hoy, chicos. Muy buenas. Empezamos. ¡Oh, eh! ¡Qué pesadilla! Pero qué pedazo de pesadilla de Pokémon Vale, vamos al pueblo la banda Por fin, curamos Podría haber venido aquí fuera de cámara, la verdad Para evitar perder el tiempo A ver, cúrame, enfermera Joy Uf, Chicos, de verdad, o sea, me ha estresado Me ha estresado más de la cuenta el asunto Porque ya es que mmm, era too much El asunto era too much Ok, Pokémon curados Voy a, a entrar ya directamente en, el, en la torre Pokémon. Y recuerdo que nos dejamos varios por ahí sin combatir. Y no me gustaría perder el tiempo con ellos, la verdad. O sea que. No sé. Uh, uh, vale. ¿La madre de ese Cubon? ¿El Team Rocket la ha? Sí. El cráneo de Marowak alcanza un alto precio en el mercado. Y esos canallas harían cualquier cosa por dinero. El pobre Cubon, huerfanito, está removiendo cielo y tierra intentando encontrar a su madre. Jamás les perdonaré lo que le han hecho Es que es imperdonable Antes vi que Kubon volvía de entrar sin en la torre Bo Voy a ver Voy a entrar a ver qué está pasando E igual también puedo averiguar algo sobre el paradero del señor Fuji Muchísimas gracias, ten cuidado Esta chica es su waifu, eh Ay, el Team Rocket Ay, el Kubon Esta historia es la más triste de todos los juegos de Pokémon Para mí, y sin duda La que mejor han hecho, pero vamos, con diferencia Me es que dan los colofríos solo de pensar en los fantasmas de la torre Pero no queda otra, allá voy y se queda ahí parado, ¿vale? En plan... ¡Mamá! A ver, hermano, venga, vamos juntos, anda. ¡Anda, eh! has llegado en el momento justo. ¿Lo has oído? ¿Quieres acompañarme? Venga, sí, porque eres un gallinita. Así ah, me gusta. Venga, vamos. ¿Eh? ¿Cómo que venga, vamos? ¿Quieres tirar para adentro? ¿Pero esto qué es? ¡Me ha dejado solo! Pues nada, el tío es un cagao, pobrecito. Vamos allá. Torre Pokémon. Ok. Aquí podremos capturar, ¿eh? Porque ya sabéis que ahora con el Scope Shield... Podemos ver los Pokémon que hay Y deberían, no deberían ser Haunters ni, ni, ni Gengars Creo Ay, ¿tú crees que de verdad hay un...? Anda, ¿qué es eso, Echo? Esto es mi nuevo utensilio El Visor Sip ha revelado la verdadera forma de los fantasmas Y... ¿Son Gengar y Haunter? Bueno, y, y Gasly, quiero decir Uf, qué alivio y ya está, no hay primer Pokémon de ruta. Ah, sí, ahora va a haber primer Pokémon de ruta, yo creo, ¿eh? Un Fa no, Farfetch no vale. Farfetch no vale porque ya lo tenemos. Farfetch, no, no me toque los huevos, Farfetch. No te quiero, Steve. No te quiero, ya te tuve. Ya te tuve. Farfetch ya lo tuvimos, así que lo ignoramos. Y debería salir algún Pokémon en algún momento. Pero creo que por aquí ya luchamos. A ver, por aquí. Pasamos. Y seguimos. ¿No hay primer Pokémon de ruta o qué pasa? ¿Hola? ¿No hay Pokémon por aquí, en serio? A ver, aquí nos curamos, que nos da igual porque no hemos luchado, la verdad. Y. ¡Oh! ¡Machamp! Vale, Machamp es bien. No es Shiny, pero es bien. Oh, mamá. Vale, este Machamp, Machamp. Nivel 29. A ver, Machamp, no eres Shiny, que podía serlo, la verdad. No... Voy, a poner... voy a echar una valla, voy a echar una valla que veo que va a ser complicado este Machamp ¡Machamp! Interesante. A ver, ahí está, genial No, bien, bueno, bien Bien, está bien, uno, dos Tres ¡No! Vale, creo que tengo ultra bolas ¿No? ¿Tengo ultra bolas? Aquí están, ultra bolas, las usamos Y, oh, las ultra bolas son normales Pensaba que tenían un diseño diferente Vale, pues apuntamos Y ahí que va ¡No! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido el Machamp! ¡Qué putada! Bueno A ver, la vida es así, ¿no? Un Machamp Shiny ¡Un Machamp Shiny! Ahora me cago en Sampito Pato Vale, combate Es lo que toca Pensaba que, que teníamos que pasar por aquí abajo ¿Se puede pasar por arriba? Pues nada Combate de la torre Pokémon ¡Vamos allá! Calvo Hanna, cuatro Pokémon Raticate Pues va a dar el coñazo el calvo este, ¿eh? Poderoso Ra Raticate Shiny Bastante chulo, ahí rojito <risas> Me meo me meo con el Raticate, tío Vale, vamos a. Está nivel 28, yo creo que. Foco resplandor, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a complicar. Deberían morir todos de un golpe, prácticamente. Estamos 10 niveles por encima. Es ataque por stab. No deberían darme aquí el coñazo. Ahí está. O más tarde. Seguimos luchando. ¿Qué tipo será O más tarde? ¿Qué tipo será O más tarde? Voy a hacerte un poco resplandor y yo creo que va a ser poco eficaz. Fíjate lo que te digo. Por decir algo. A ver. ¿Poco eficaz? No, pues es neutro. Igual que todos por disco, vale. No me hace nada. Nos vamos a reír. Nos vamos a reír. Cuando en algún momento... Porque llegará... La vida llegará... Tiziano... Reciba ataque tipo tierra, vale. Nos vamos a reír. Porque ya sabéis que es por 4. Y no me gustaría verlo, la verdad. Rápidas. De hecho, cuantos más Pokémon luchen contra Tiziano? Peor, porque la más probabilidad hay de que tengan un ataque tipo Tierra. La, la realidad es esta. Foco Resplandore. Hay que vas, te lo comes con patatitas. Y... ¡Oh! Rápidas es muy eficaz. No me acuerdo qué tipo era rápida. Sé que era tipo Fantasma. Pero algo más tiene que ser. ¿Roca? ¿Hada? No lo sé. No tengo ni idea. Dodrio. Vale, gracias. Manda huevos que para un combate que tenemos que hacer tiene cuatro Pokémon. No podía tener dos ni uno, no. 4. Foco resplandor Y ahora sí, Dodrio, por favor Haz los honores de irte al carrer Perfecto Ok Combate sencillo, ¿vale? Quiero llegar ya a la cima Creo que esta es la última planta ¡Qué putada el Machamp, eh! ¡Qué rabia el Machamp, tío! Bueno, a veces pasa Hacía mucho que no se nos escapaba un Pokémon Uh, espérate Espérate, ¿por dónde era? ¿por aquí? Sí, ok Vale, ojito, chicos Se viene, se viene eventazo ¡Fuera! Pokémon que, ojito, fantasma que habla Pero es un Pokémon ¡Fuera de aquí! Es verdad, eso de que hable Flipas, esto está guapísimo Es que esto está tan currado ¡Oh! Es, esto es grande con ganas Sí, es muy grande Vale, ya, va, ya vale, ya vale ¡Usa el cacharro de antes seco! Ojo, ahora sí, ahora sí se viene Se viene, chicos y Dios, ahí está la madre de Cubo, oh, mírale, desesperadísimo. Punta, eh Pelos de punta Pobre cubón De verdad, pobre cubón Parece que el fantasma era el alma errante De la madre de cubón La madre ahora ha partido al más allá Y por fin descansa en paz Has venido hasta aquí porque querías ver a tu madre, ¿no? Buf Buf, qué dolor, chicos Qué dolor, siento haberme asustado tanto Al ver a tu madre, cubón No puedo dejar a este Cubón solo, Eco. Así que voy a acompañarlo hasta su casa a lo mejor el señor Fuji está en uno de los pisos de arriba <risa> Por ejemplo, ¿no? Cuento contigo para que lo traigas de vuelta también a él ¿Vas a volver tú solo? No, no pasa nada, Kubon, Kubon viene conmigo Últimamente siempre estás al pie del cañón, se ve que puedo contar contigo Espera, espera, ¿dices que fuiste tú quien rescató el al Kubon del Team Rocket? Venga ya, no me lo puedo creer ¿Cu ¿Cuándo has vuelto tan fuerte? Es que soy el fucking pro, bitch, el fucking baby bin Bueno, pues en ese caso no me cabe duda de que podrás apoyarte las de sobra tú solito Ale, vamos Kubon Bon. Muy duro este momento, chicos Muy duro A ver, vamos por aquí Objeto Caramelo raro Bueno, de estos tenemos de sobra, así que no hay problema Y continuamos Hola Aquí estaba el señor Fuji, ¿no? Creo que sí Y en efecto Hola, señor Fuji ¿Qué hace usted aquí, señor, tan solo? Oh, hay combate aquí ¡Alto ahí! Deja pasar Team Rocket ese fantasma gigantesco era lo único que nos impedía llegar a lo más alto de esta torre. ¡Eh, hey, viajales! Tú eres ese tal Fuji, me equivoco. Pues vamos a necesitar que reanudes tus investigaciones sobre Pokémon. Que trabajar para el T-Rocket es todo un honor. Ya podrías mostrar algo de gratitud. Si ya Fuji, toca ya <risa> haciendo ignore total. El viajales está pasando de nuestra cara. No nos obligues a ponernos serios porque lo haremos. No volveremos a defraudar al jefe. Vale, hay combate aquí. Ojo, es que no paran los combates, tío. No paran. A ver, Tiziano está un poco tocado, pero yo creo que da igual. Y el combo Tiziano-Carlos es bastante bien. También Albi tiene terremoto, pero Tiziano podría morir, así que no queremos eso. Hugh tiene danza de Teo, que no está mal. Bah, vamos así. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? No molestes, bastante tenemos con el abuelo, poco cooperativo este. Estamos con ganas de tocar las narices, ¿eh? Muy bien, tú te lo has buscado. Ok, compitrunos, vamos allá Primer combate serio del día de hoy Combate contra Jesse y James Ya sabéis, seis Pokémon se vienen las curvas ¡Vamos a ello, chicos! A ver, ¿qué me sacas? Algo sencillo, algo sencillo Firo, vale Y Macham, en serio ¿En serio Machamp otra vez? Vale, no hemos podido capturarlo Pero vamos a poder matarlo Machamp, Machamp, Machamp ¿Qué podríamos hacerle a este Machamp? Bueno, voy a hacer pantalla de luz lo primero Y vamos a hacer eh, Sorpresa Que es un buen ataque A Machamp Que yo creo que me da más miedo que Firo ¿no? Ahí está, sorpresita Se lo lleva y pantallita de luz muy fresca Por pues si nos hacen ataques de tipo especial Estaría bien tener reflejo también, pero bueno eh. Bueno, Ácido, no afecta a Deciano, Obviamente, pero a Carlos sí No me envenenes? perfecto Ok, parece esto competitivo Increíble eh, ¿Foco resplandor? ¿Maquinación? Meter aquí un cola dragón. Es que metas a ver, tío. Vamos con foco resplandor a Machamp. Y. Cola dragón a Machamp. Es que el Firo ese me da poco, poco miedo, eh. Ahí está, ese foco resplandor muy rico nudo. Se lo come Machamp y es poco eficaz. Vale, ácido, no le afecta a Tiziano. No me quita mucho, eso es lo bueno, pero no me envenenes. Beso amoroso. Oh mamá. Oh mamá. Vale, me duerme. Esto es malo, ¿vale? Esto es bastante malo. Y al Machamp este no sé cómo lo voy a matar. Yo creo que le voy a meter un cola dragón y que cambie para evitar problemas. Y aquí. Ligera X. A Machamp. Ahí está. Ácido no le afecta Tiziano. Es Dios aquí, claro. Pero el ácido ese me va quitando poquito a poquito. beso amoroso? No me lo creo. Me va a dormir a los dos Pokémon. Vale, pues eh, hay que cambiar. O sea, obviamente no voy a estar aquí perdiendo el tiempo como un retarded. Voy a quitar a Tiziano, que es el primero que está dormido. Y va a tardar más en despertarse. Así que, Tiziano, metemos a Hugh. Y estos, esto, esto estar dormido es una mierda, ¿eh? Yo creo que Carlos puede seguir porque está medio dormido, ¿no? Tijera X. A ver. Quitamos a Tiziano. Sacamos a Hugh. La parte buena también es lo del, lo del pantalla de luz, pero creo que se termina ahora, ¿no? Si no me equivoco. Kinético. ¿Qué hace eso? Kinético. Baja la precisión. Giro fuego. Ok. Vale, bien, se despierta tijera X, golpealo, le quita una mierda, tío. Pero qué tipo es este Machamp. Vamos con Puño hielo a por este Machamp. Es que no sé qué tipo es, tío. Y. yo qué sé, fuerza lunar a Firo. Por hacer algo, tío. Ácido. Ahora sí me hace daño, ¿eh? Uf, vale. Menos mal, menos mal. Puño hielo, ahí está, Machamp. Vale, neutro, por lo menos ¡Ves amoroso! ¡Pero serás pesado! ¡Pero serás pesado, hermano! ¡Serás pesado! Podrías fallarlo, eh Que tiene un 75% de precisión y lo sabemos todos Vale, creo que un puño hielo ya le mata Pero voy a hacer mordisco, yo qué sé Por ver, por ver qué hace mordisco es que, es que no entiendo nada A ver eh... Es que no voy a cambiar, tío Fuerza lunar, vamos allá a ver, Carlos, despiértate, hijo mío Despiértate ácido, me va a quitar un poquito más Porque estaba el pantalla de luz, ahí está Mordisco, mátalo Mátalo, no lo mata, beso moroso ¡Pero deja de dormirme, Pokémon! Ay. Pues nada, aquí, a que se despierte la tropa ¡Oh! ¡Oh! ¡El poder del amor! ¡El poder del amor! Macham debilitado, gracias Vale, pues mientras tanto eh, Yo qué sé, tío Es que Fuerza ar, Yo qué, qué sé Por hacer algo es que, es que Es que Oh my god Ácido A lo tonto el Firo A lo tonto el Firo Ha fallado el mordisco No me lo creo Es una puta broma Esto es una broma Decidme que es una broma Decidme que es una broma, chicos Lorda Carlos lo Madre mía El amor Esto es una mierda, eh Esto es una mierda No lo puedo evitar O sea, no No puedo hacer nada aquí O sea, es lo que hay si pudiera evitarlo, yo qué sé, lo haría, pero es que. No, no, no puedo evitar el poder del amor, ¿vale? Tijera X, venga, ácido. Ok, me vas a quitar más vida aún. Es que eres muy pesado. Eres muy pesado. De verdad, ese ácido. Está dormido. Y ahora, ¿ves, amor? O lo falla. Gracias. Tijera X ha porcido. Joder, es poco eficaz. Yo es que estoy flipando. Luego la despertarse. El amor. El amor. Es el amor. Mordisco. Macham debilitado. Si no lo falla. Y. fuerza lunar. Afiro. Tenía que haber hecho fuerza lunar. No sé por qué cambió cambiado tijera X de repente. Ácido. Es que es increíble. No sé por qué no les puedo matar. Mordisco. Gracias. Gracias, en serio. Vale, y ahora sí. Golpea el fuerza lunar. Confírmamelo, Carlitos. Sube de nivel. Verás tú. Verás tú. ¿Aprendes algo? ¿Aprendes algo, hermano? No aprende nada. Ok. Yago sube al 33. Muy bien, Yago. Chirrido. No quiero que aprendas Chirrido. No. No la Pero, ¿por qué? ¿Por qué sube todo el mundo? Ahí está, Fuerza Lunar, muy sexy, muy maravillosa Dime que si sí, esto le quita más Bueno, tampoco mucho, también es poco eficaz Es brutal Es brutal, brutal. Electavus, Ok De momento Pokémon medio sencillos Puño Hielo Para Electavus. Y... Cola Dragón, no me queda otra ya Firo, eh, no sé es que ya no sé qué tipo puede ser. Bostezo. ¿Qué pasa en este combate con dormir? ¿Alguien me lo explica? Ácido. Ah, Ahora me vas a quitar menos porque te he bajado el ataque especial. Puño hielo no falla, tío. Y cola de dragón no le afecta. Estoy flipándolo. Vale, voy a cambiar a Hugh. Obviamente voy a meter a Ciano mismamente. Para que... Para que... No me pueda dormir. ¿Y qué hago aquí? Fuerza Lunar es lo que más le ha quitado yo creo aquí al, al Firo, así que insistimos Pero en una de estas, tío, con tanto ácido y tanta mierda Vaya combate, este más raro, ¿no? ¿Soy yo? Rayo Hielo Vale, es, es, es, es muy eficaz, seis meses no no no, no, no, no, no, no, no, no, no, ácido, ácido no Ácido no, Carlos Me cago en San Pito Pato Rayo y hielo. Esto es, una broma. Esto es una broma. de mal gusto, tío. Vale, Albertriciano. Foco, resplandor. Bueno, a ver si te despiertas. Claro, esta es otra. Eh, puño, hielo. Al Electabus, físicamente, yo qué sé. Se despierta, vale. Foco, resplandor, vámonos. Mata al Piro. No lo mata, tío. Es increíble. Surf. Surf. Soy tipo eléctrico, que bueno. Y tipo planta, o sea que. Mata al Firo! Gracias. Gracias, compañero. Te quiero, Electabus. <risa> electabus haciendo el trabajo sucio, ¿sabes? Y completando el trabajo. Perfecto. A ver, Electabus. Tienes que morir. Pullo hielo. Mátalo. Bueno, me quita bastante. ¿eh? Magneto. Tipo psíquico. Agua Psíquico agua Voy a hacer maquinación Porque aquí creo que voy a necesitar eh, Golpear a fuego No, bueno, tenemos mordisco ¿Qué cojones? Tenemos mordisco Ay, ¿qué Hay que vas Hay que vas el buen mordisco Uy, me suenan las tripas Debe ser que tengo algo de hambre Ahí está esa maquinación muy sexy Y surf otra vez Vale, pues bueno, pues te compro el surf, no me quitas mucho realmente O sea, no es muy eficaz contra ninguno Prácticamente, ahí está ese mordisquito No lo mata, pero retrocede Puede ser, retrocede <risas> Bien, bien, gracias Bueno, maquinaria, ya lo he hecho Así que podemos meter el, el foco resplandor a Electabus. Y el mordisco A Magneton Ahí que vas Perfecto, foquito de resplandor Soy más rápido que electabus, ya no me puedes hacer sur Hasta luego, Lucas y debería ser también más rápido que el Electabuzz. Así que, Mordisquito. Dime que sí. Mordisquito. Hugh sube. Es que está subiendo de nivel todo el mundo, ¿eh? Nivel 39. Nice. Y qui quiere aprender puya nociva. Esto puede ser bien, ¿eh? Esto puede ser muy bien, ¿eh? Un ataque tipo veneno físico. La pregunta es si quitamos Hidrobomba, tío. Es que Hidrobomba, tío, por Stab con 110 de potencia... Es muy bueno, Igual mordisco aquí. Es que mordisco, 60 de potencia. Puede hacer retroceder, que nos viene bien. ¿Qué hacemos, chicos? Aquí sí, voy a quitar el mordisco. Es que Puya nociva nos puede venir muy bien para tipos hada, para tipos planta, mismamente. No tenemos nada de tipo fuego, nada de tipo veneno. Necesitamos esto. Y sí que tengo ataques de tipo siniestro, ¿vale? ¡Lol! Le he quitado mordisco y ha usado mordisco. Es. Vaya incongruencia más gorda, ¿no? <ríe> Bastante guapo esto. Gengar, ¿vale? ¡Mega Gengar! Y Poligrath. Vale, Poligrath por lo menos. Manda cojones, ¿eh? Acaba de morir Poligrath y sale un Poligrath. Ok. Pues Foco Resplandora, a Gengar. Y puya nociva a Gengar No quiero problemas, Poliwrath no me da mucho miedo Danza al... Oh mamá Oh mamá, Gengar no me toque los cojones Gengar, Gengar, muere por favor Foco Resplandor, ay, ay que te lo llevas Muy sexy, le quita bastante y No le afecta, es tipo acero es ¿Tiene huevos que sea tipo acero? ¿En serio? Creo que otro Foco Resplandor le mata Pero cuidado porque ahora puede matarme Puya nociva al Poliwrath, por lo menos Que sé que es tipo Ada, Metronus, verás Verás, verás tú Es una broma Es una broma, es una... Dime que es una broma Aguántalo, aguántalo, Hugh ¡Uh! ¡Oh, Estaba flipándolo Es físico, ¿verdad? Es físico autodestrucción Menos mal Menos mal se había subido el ataque especial tío. Se había subido el ataque especial uh. Vale, pues bueno, nos ha hecho un favor Nos ha hecho al final un favor Porque ya no le queda más Pokémon, ¿no? Ya está ¡Ya está! ¡Carlitos, tío! ¡Era un Pokémonazo, Carlitos! ¡Era un Pokémonazo! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Vale, chicos, paso de, paso de leer esto O sea, la verdad, me, me da igual Me da igual Aquí está el señor Fuji Mañana hablamos con el señor Fuji Y terminamos esto Así que nada más, chicos, espero que os haya encantado este pedazo de capítulo Podéis dejar un super like de compitruno. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio Despediros de, de Phoebe que está aquí Adiós Phoebe, mírala cómo se lame las patitas <risa> Chao, chao